Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión iniciaremos el temario con los antecedentes e inicios del derecho ambiental. En esta primera semana abordaremos los temas básicos requeridos para saber de dónde procede el interés por el estudio del medio ambiente. Finalmente, vamos a conceptualizar con qué es el derecho ambiental. Empezamos. Para el estudio de los temas previstos es necesario conocer ¿Cuál fue el hito con el cual se empezó el estudio por el ambiente? El hito histórico para el interés y el estudio del ambiente fue la publicación en 1962 de la obra de Rachel Carlson, Primavera Silenciosa. Dicha obra surgió como respuesta a la crisis ambiental, la idea imprecisa del progreso de la civilización, los procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental como externalidades. Además, la crisis ambiental evidente en los años 60 por los patrones dominantes de producción y de consumo, que marcaron los límites de crecimiento económico e inició el debate para valorizar a la naturaleza e internalizar las externalidades socioeconómicas, incluidas en el sistema económico. Con este antecedente, empezaron a realizarse algunos convenios, cumbres, protocolos, etc., donde varios designatarios se reunieron a analizar la problemática ambiental e iniciar con los lineamientos internacionales para controlar y mitigar la contaminación. Para ello, destacaremos algunos puntos principales que se desarrollaron a lo largo del tiempo. El primer hito fue la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, desarrollada en 1972. Esta se realizó en Estocolmo durante las fechas del 5 al 16 de junio de 1972, con la participación de 113 países, donde se abordaron eh, algunas temáticas de la problemática ambiental, donde se marcó el hito de ser el inicio del derecho ambiental y además se implementó el 5 de junio como Día del Ambiente. Además se creó el PENUMA, que sabemos que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Uno de los resultados de este primer hito fue la declaración de Estocolmo que conglomera un conjunto de principios que abogan por la protección del ambiente. El segundo hito fue la cumbre de la tierra de Nairobi, se realizó en Kenia del 10 al 18 de mayo de 1982 se reconoció la necesidad de la gestión y la evaluación del ambiente y la interacción entre ambiente, desarrollo, población y recursos, así como la presión que se ejerce sobre el ambiente en las zonas urbanas por la excesiva concentración creciente de la población. Además, se concluyó que la combinación de los mecanismos del mercado y de la planificación pueden también favorecer un desarrollo aceptable y una ordenación racional del medio ambiente junto con sus recursos. Así surgió la Carta Mundial de la Tierra. El tercer punto fue la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Esta fue una comisión internacional creada por la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea General de 1984 como un organismo rector mundial en términos de medio ambiente y además se planteó el lema de Es posible para la humanidad construir un futuro más próspero, justo y seguro. Esta comisión fue un organismo independiente encargado de varias funciones. La primera fue reexaminar las cuestiones críticas y relacionadas con el ambiente y desarrollo y formular unas propuestas de acción innovadoras, concretas y realistas para afrontarlas. La segunda acción fue reforzar la cooperación internacional sobre el ambiente y el desarrollo y evaluar proponer nuevas formas de cooperación que puedan romper con las modalidades existentes e influir así en las políticas y acontecimientos en la dirección del cambio necesario. Finalmente, el tercer punto fue incrementar el nivel de comprensión y compromiso respecto de la acción por parte de los individuos, las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, las instituciones y también los gobiernos. El cuarto hito fue la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la cual se efectuó en 1987. Se presentó el informe denominado Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland, que supuso un toque de atención para la comunidad internacional. Además se habló de que tenemos un doble desafío, la extrema pobreza y los problemas medioambientales, tratando temas como población, recursos humanos, alimentación, especies, ecosistemas, energía, industria y el reto urbano. Los objetivos que se plantearon fueron examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente, formular propuestas realistas al respecto, proponer nuevas formas de cooperación internacional, promover los niveles de comprensión y compromiso de los individuos, organizaciones, empresas, institutos y también los gobiernos. Dentro del informe de Brundtland se acuñó por primera vez el término desarrollo sostenible que se define como la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando así un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Estos tres términos son considerados los ejes o puntos principales del desarrollo sostenible. El quinto hito fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se firmó el 9 de mayo de 1992 en Nueva York. El objetivo fue estabilizar las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a unos niveles que no produzcan cambios peligrosos para el sistema climático. Este nivel tenía que lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de los alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Avanzando un poco más en los hitos históricos, como sexto punto tenemos la Declaración de la Cumbre del Milenio. Se desarrolló en septiembre del 2000. A él acudieron los líderes del mundo y se reunieron en la sede en Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Se establecieron ocho objetivos y tuvieron un periodo de vigencia de 15 años. Abarcaba desde el 2000 hasta el 2015 específicamente el objetivo 7 tenía una vinculación directa con el ambiente ya que buscaba garantizar la sostenibilidad del medio ambiente el séptimo hito fue la cumbre de la tierra de johannesburgo se desarrolló del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002 el objetivo fue mejorar la calidad de vida y la conservación de los recursos naturales erradicar la pobreza modificar las pautas insostenibles de producción y de consumo proteger y ordenar la base de los recursos naturales para el desarrollo social y económico. El octavo hito fue la Cumbre de la Tierra, denominada Conferencia de Desarrollo Sostenible Río Más 20. Se efectuó del 18 al 21 de junio del 2012. Sus objetivos fueron mejorar el bienestar social, la lucha contra la equidad en la sociedad, combatir la escasez y disminuir las amenazas del ambiente, el uso eficiente de los recursos, la disminución de las emisiones de carbono, la responsabilidad social, el incremento de los recursos públicos destinados a la lucha contra las emisiones de carbono, así como la creación de empleos verdes y apuesta decidida por la eficiencia energética y por la biodiversidad. Se plantea un modelo económico que apuesta por el desarrollo sostenible y rentable, buscando situaciones que generen beneficios económicos, sociales y ambientales, estableciendo un marco institucional para el desarrollo sostenible y un futuro que nosotros queremos. Además, los bancos promovieron la inversión en proyectos destinados a proteger el ambiente, denominándolos Bancos Verdes. El noveno hito fue la Cumbre de Desarrollo Sostenible, la cual se estableció para un periodo de 15 años con una proyección desde el 2015 hasta el 2030. Se plantearon 17 objetivos y 7 de ellos tienen vinculación directa con el medio ambiente. Por ejemplo, el objetivo 6 es de agua limpia y saneamiento. El objetivo 7 es de energía asequible y no contaminante el objetivo 11 es de ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 12 es de producción y consumo responsable, el objetivo 13 es de acción por el clima, el objetivo 14 es de vida submarina y finalmente el objetivo 15 es de vida de ecosistemas terrestres. Estoy segura que entendiendo las bases del marco legal internacional, ahora sí podremos analizar la norma específica para cada matriz ambiental. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.